Hola a todos y bienvenidos al Hospital General Universitario de Castellón. Yo soy Javier Plaza, residente de cirugía general y de la parte digestivo, y os vengo a presentar esta especialidad tan bonita y completa que en nuestro hospital está compuesta por 23 adjuntos, cuyo jefe de servicio es el doctor Laguna, y por tres jefes clínicos. Además, tenemos a nuestra disposición seis tutores que nos ayudan y nos guían durante nuestros cinco años de residencia, y nosotros somos ocho residentes, dos residentes por año desde el año 2020. En cuanto a las infraestructuras de nuestro servicio, tenemos la unidad de coloproctología, unidad de hepatobiliopancreática pancreática y unidad de endocrinometabólica en la planta quinta A. Y en la quinta B, eh, la unidad de preabdominal, la unidad de esofagogástrica conjunta con la unidad multidisciplinar de cirugía oncológica abdominopélvica que operamos con con ayuda de los ginecólogos y la unidad de senología y Patología Amaria. Eh, en nuestro hospital tenemos 13 quirófanos, dos de ellos son de urgencia y un quirófano está adaptado con el robot Da Vinci. Tenemos también posibilidad de ir a consultas externas y a centros de especialidades. En cuanto a nuestra formación, realizamos cinco o seis guardias mensuales, habitualmente con dos adjuntos y uno o dos residentes y de r hacemos tres guardias de urgencia y cuatro de UCI. Además de r hacemos nueve guardias de urgencia. En cuanto a nuestro plan formativo, pues hacemos eh, nuestros pases de guardia diarios eh, y además eh, semanalmente los jueves hacemos una, un pase de programación quirúrgica de la semana siguiente. También tenemos sesiones bibliográficas de mortalidad y monográficas y según la sección en la que estemos rotando tendremos eh, posibilidad de acudir a comités multidisciplinares, cursos, congresos avalados por la Asociación Española de Cirujanos y también publicaciones gracias a la buena relación que tenemos con la Universidad de Castellón, con la UJI, ya que hay varios adjuntos que del servicio que son profesores en esta universidad. En cuanto a los rotatorios, de R1 tenemos como rotatorios internos en anestesia y UCI, de R2 en radiología, digestivo y urología y de R4 en cirugía vascular. De forma externa, de R1 rotamos eh, en Centro de Salud de Medicina y Familia, de R3 en cirugía torácica y cirugía plástica y de R4 en trasplante hepático, habitualmente en el Hospital La Fe. Además de R5 tenemos la posibilidad de hacer una rotación externa de dos meses incluso pudiéndonos ir a, al extranjero. Todo esto añadido a los rotatorios que realizamos en nuestras diferentes secciones. Y bueno, esto es todo. Aquí os dejo algunas fotografías para que veáis el buen ambiente que tenemos entre los residentes y además de los residentes con, con los adjuntos y, y y con los tutores. Un abrazo y espero que nos veamos pronto.